Principales noticias del día de hoy, en, de los diarios nacionales, ¿verdad? La principal, los principales titulares de los diarios del país. Carolina Medina, buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Yerjan. Buenos días a toda la gente que hoy está con nosotros. Lunes 14 de diciembre, mitad de mes, y ya están eh, todas las festividades. Que la gente entiende que o que quiere hacer partiendo de todas las informaciones que estamos viendo del aumento del COVID y demás. Mm. Creo que todos los mensajes deben de ir dirigidos a esto. Amado. Así es. Buenos días a todos. Gracias Carolina, buenos días también para ti. ¿Considera usted que el gobierno debe extender subsidio a empleados suspendidos? Esa es nuestra pregunta del día. Adelante, vamos a ver, eh, háganos el feedback, 829-451-3381. ¿Considera usted que el gobierno debe extender subsidio a empleados suspendidos? Háganos el feedback. Escríbanos a través de WhatsApp por este número 829-451-3381. Seguimos con más contenido de este subprograma de mañana. Vamos a ver. Abinader plantea la posibilidad de extender los subsidios sociales para empleados suspendidos. El presidente Luis Abinader Corona planteó la posibilidad de extender parte de los subsidios sociales para empleados suspendidos por la pandemia del nuevo coronavirus. Abinader dijo que se evaluarán las soluciones para asignaciones presupuestarias adecuadas seguridad perimetral eficiente, arreglos de calle, enfrentar a rabalización de playas, aprobar reordenamiento territorial para completar la carretera de Verón dentro de los próximos 30 a 45 días. El mandatario se reunió este día con representantes del sector turismo. Allí planteó la de una ventanilla financiera especial a través del Banco de Reservas para enfrentar las dificultades económicas de ese sector. Esa información la ha dado el Presidente de la República a través de los mecanismos establecidos por el, el Estado. Vamos a ver, Carolina. Bueno, sería un gran alivio para los sectores que están siendo beneficiados de este de, estas ayudas, de estos subsidios, de estas ayudas sociales que están ya tienen varios meses. Hay que plantear eh, otro aspecto también, si, si bien es cierto que le cae muy bien al sector empresarial, en el caso de las empresas que están aperturadas, también está la otra realidad de que ya se están elaborando de manera normal, podríamos decir, excepto las que no han podido abrir. Eh, si ha habido una disminución en el, en el ingreso de las empresas, es una situación que todos hemos de enfrentar, hay que ver qué tanto impacto tiene esto para el gobierno y qué capacidad tenga de continuar sustentando eh, estos subsidios. Estamos hablando de muchos millones de pesos, señores, y creo que habría que ser un tanto honesto, sincerizar eh, en la parte empresarial qué tanto pueden o no, eh, ya ellos asumir su responsabilidad empresarial, en lo que tiene que ver con el gasto eh, económico y todo lo que representa una institución, una empresa, para entonces de, de esta forma ver, ok, ya nosotros podemos asumir el, el costo, porque estamos laborando, se si ha disminuido un poco todo lo que tiene que ver con los ingresos, pues buscar la forma de, de disminuir. Eh, no sé en qué aspecto, de hecho en, el mismo, eh, en el, la misma información, el presidente habla de que buscaría o ver cómo eh, tiet, a, a enfrentan o a buscan la manera de que se pueda de alguna, eh, de alguna forma dar esas ayudas o, u otro mecanismo de de soporte a nivel económico a las empresas. Es un asunto de evaluar. ¿Qué tanto se necesita, sí, qué necesitan las empresas? El que le den siempre lo va a aceptar, y más en condiciones como esta. ¿Qué tanto necesitan eh, las empresas o qué tanto pueden costear sus gastos a nivel interno de todo lo que es nómina, gastos fijos y demás, impuestos? ¿Y qué tanto puede sustentar el gobierno estos pagos? Eh, ¿Cómo lo harían? Tenemos un presupuesto establecido, sería buscar más dinero prestado. En ese sentido, son muchas la, las cosas, y creo que es un tema desde la parte gubernamental, muy delicado en el sentido de qué conllevará esto eh, en los próximos meses o años, partiendo de que, si, de, partiendo de que se sinceriza desde la parte empresarial, había, habría que ver qué tanto se necesita. Desde... ¿Cuántos meses tenemos ya que se aperturó? ¿Podrán haber disminuido lo, lo, el consumo, Pero, el gasto de la gente en las los calles? Subsidios, los subsidios uh -huh. comenzaron en marzo. Con el, en marzo, con entonces. El mismo, con, el, con, con, el, el, con el de la pandemia. La con la Pero nosotros tenemos ya desde marzo, o sea, duramos tres meses cerrados y habría que ver ya si para enero, pues usted como... Marzo, en abril y mayo. Estuvimos en habría mayo. que ver si ya... La pregunta es, habría ah, que ver si ya para enero usted como empresa tiene la capacidad de continuar. Se supone que sí, porque estamos laborando eh, Entonces hay que, que sincerizar más que todo en ese sentido. Y el gobierno que no se deje un tanto presionar porque el empresariado, eh, su principal fin es verdad el, el dinero y todos debemos de sacrificarnos. Bien, Yerian. Miren, eh, definitivamente estoy de acuerdo con el presidente Luis Abinader, con relación a continuar eh, el, los programas, fíjense ustedes que son varios, está el programa Quédate en Casa, que es para aquellos que no pueden eh, trabajar, aquellas eh, eh, personas eh, vulnerables, está el programa Fase 1, que es para lo, aquellos que están suspendidos, es decir, las empresas que no están laborando y, y entonces eh, tienen sí. sus empleados suspendidos, y el Fase 2, que es para empresas que están laborando, pero... Eh, si se quiere a reducida capacidad. Entiendo que lo que hay que revisar, y ahí estoy totalmente de acuerdo con, con Carolina, es a quiénes sí y a quiénes no. Hay gente que está trabajando. Hay empresas que están laborando de manera sí. normal. Entonces, ¿qué, ¿Qué hacemos de, nosotros de, como de Estado? Hecho, de hecho, hay muy pocas empresas que no están laborando. Correcto. Entonces, eh, ¿Cuáles qué? no están laborando? La, la, por esto? ejemplo, las discotecas no están laborando. Exacto. Eh, ¿Son la única? los restaurantes están trabajando a medias hay muchas empresas que están trabajando a medias porque no pueden eh, continuar más allá del horario con el personal, me refiero con la Recibir con las personas clientes. ahí clientes pues, creo que es hasta las 11 de la noche ¿no? Mm -hmm. no creo estoy seguro de que es hasta las 11 de la noche sí. que se le permite sí. eh, laborar y entonces esto naturalmente eh, provoca una reducción de, de los ingresos entonces Sí deben continuar, sí deben continuar las ayudas eh, porque las causas que lo generaron aún se mantienen vigentes. Eh, muy, mucho más que se presume que va a haber un aumento y que naturalmente va a haber que eh, cerrar de nuevo algunas partes de, del país o de la economía en aras de que no continúe el, el, el o que no llegue un segundo brote de la República Dominicana. Pero sí creo que es acertada. La, la postura del presidente de la República, Luis Abinader, de continuar con los programas de ayuda, claro, especificando y haciendo una delimitación de a quienes sí lo necesitan y quienes no, porque yo veo empresas que le están dando el fase que ya realmente no lo necesitan. que hace el Estado? Dándole dinero a empresarios cuya producción está normal. Prácticamente le estaríamos dando un regalo, aunque... Hay que también decirlo, la mayoría de empresas ahora mismo ha, han visto mermada su producción, independientemente de que estén trabajando horario completo, han visto mermada su producción eh, por aquello de que la gente no tiene tanto dinero para comprar y todo lo demás, y entonces el, la ayuda ha venido para evitar que sean eh, despedidos verdad, o, o separados de sus funciones una gran cantidad de empleados en la República Dominicana. De manera que eh, saludo esta decisión del presidente Bien. de mantener esos, estos subsidios. Mira eh, el, el, el empresariado dominicano es vivo, sí. es vivo. Es la palabra. Es eh, la palabra. Es vivo. Eh, aquí hay gente que con el fase en vez de pagar la parte del sueldo que le corresponde, que era la mitad de acuerdo a lo a cómo se concibió ese programa, le estaba le estaba le estaba pagando a su empleado alegando el tema de la pandemia y la cosa, la mitad que era que le pagaba el gobierno y él no le estaba pagando nada. Mucha gente que hizo eso y se benefició de eso. Sí. Cuando estábamos cerrados, ¿así era que...? No, que no, después, de, de, haber, haber ah, abierto, no. después de haber abierto y mucha gente se quejaron. Mucha gente se quejaron y eso volvió a la normalidad poco a poco. Pero en principio lo que estaban haciendo era, no pagaban la parte que le correspondía a ellos, ¿verdad? Porque estamos en pandemia, estamos, pero... Eh, el gobierno te está pagando la mitad del sueldo, confórmate con eso mientras tanto. Y mucha gente, por no perder el, el, el trabajo, sabiendo que cuando esto terminara, se iba a ver envuelto en una situación caótica y difícil por no tener trabajo, se quedaba ahí tranquilo, conservando su empleito. ¿Qué pasa? Eh, aquí nada más hay una sola en tipo, un solo tipo de negocio que no está laborando, que son precisamente las discotecas, ¿verdad?, esa, sí. esa, esa no están laborando pero después todo lo otro, incluyendo bares el turismo está funcionando está abierto, rumba abierta para cocotuces y Tambora, o sea estamos trabajando normal entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? el gobierno tampoco puede tampoco puede ser el, el, el papá de todo el país y, y, y seguir unos subsidios cuando aquí hay empresas que en vez de darle subsidio a ellas debieran dárselo al Estado los almacenes de comida, los supermercados, los colmados. O, o, o sea, estamos hablando de gente que durante esta pandemia, producto del encierro y de la situación por la que atravesamos, eh, hicieron más dinero que lo que habían hecho en tiempos normales. Sí. Entonces, eh, hay que equilibrar eso porque yo te voy a decir una cosa, esos no son cuartos de Abinader. Si fueran de los cuartos de la fortuna de Abinader, yo no dijera nada, yo me callara la boca claro. ahora mismo. Pero son cuartos de nosotros, que debe no de seguir destinado a otras cosas, como decía yo, Amado, cómo va a repercutir en los meses siguientes, en los años siguientes. Si Exacto. se puede usted sustentar su gasto como empresa, pues no lo vamos a quitárselo al gobierno. No, como, como lo hizo el presidente Balaguer a, a, a Luis Felipe Nicacio tú lo conociste, eh, Francis. Señores, deja, vamos a saludar a Francis, pero pues, no se ha quitado la... la... La careta, he dejado que ustedes no, desarrollen eh. su tema ¿Cómo tú estás? Buenos días Buenos días a todos, Buen buenos día, días a Carolina, ¿sí? a amado, amable televidentes Agradecerle a Dios la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia Yo soy Francis Rodríguez Tú conociste a Luis Felipe Nicasio, ¿verdad? Nicasio, claro que sí Luis Felipe Nicasio una vez se propuso como diputado al Congreso Nacional por el Partido Reformista y Balaguer, que era el candidato a la presidencia, eterno candidato a la presidencia, se apareció a un mitin en, en Salcedo y en medio del mitin montado en una caravana, una vaina, le dice a Nicasio, tenga, tenga candidato, repártale a la militancia un fajo de billetes de cinco pesos cuando todavía los cinco pesos eran un billete. Y comenzó él y repartió, y repartió a todo el mundo y se voltea y le dice al presidente, ya se me acabaron, no tiene otro. Dice, pero usted es muy generoso, con los cuartos a él <risa> Óyeme, ese viejito se puso de bravo, Luis Felipe Nicasio, que dejó la <risa> candidatura, ahí mismo renunció. Eh, pero bueno, el asunto es... Quiero traer este este chiste a, a colación, esta anécdota, una anécdota real, a colación, porque no se puede ser tan generoso con los cuartos ajenos. Claro. Por eso hay mucha gente presa hoy. Entonces, yo pienso que el gobierno tiene que analizar muy bien el programa que va a mantener, que sí debe mantener algunos, pero no todos, no todos, porque según lo que veo son todos. No ha habido discriminación en términos de este 7, no. Entonces, no todo. Aquí hay gente que, eh, vuelvo y repito, aquí hay gente que debiera darle cuarto al Estado. ¿Por qué? Porque le ha ido biencísimo, como dicen los muñequitos. Óyeme, eh, esa es la realidad. Así es. Francis. Mira, en todo este eh, sistema que ha debido de desarrollar el gobierno dominicano en, en pos de que los cierres fueran menos dolorosos, de que la economía en definitiva no se cerrara totalmente, son de esos salvamentos que dentro de la crisis inesperada por demás pudo diseñar el liderazgo económico dominicano. Pero estoy de acuerdo en que se evalúen conforme a la realidad de cada sector. Y me preocupa también porque a la vez que se ha anunciado una apertura de turismo con una especie de subsidio por el gobierno, una facilidad por parte del gobierno con la asistencia hasta de financiamiento para quienes quieran vacacionar, es un tanto eh, riesgoso, porque se refiere a que cada persona que adquiere un préstamo para ir a disfrutar un fin de semana, tendríamos que ver en qué condiciones se encuentra esa persona para sostener o dar respuesta al compromiso que asume financieramente, aunque sea cero tasa, aunque sea el capital que tú vas a pagar. Y es que precisamente tenemos sectores cerrados del país. Y a esto se le suma que ya yo entiendo que no sería que lo esté pensando porque sí o para favorecer a empresarios solamente, sino es que está teniendo referencia de lo cómo se está desenvolviendo la pandemia. Te voy a hacer la misma pregunta que le hice ayer ya cuando intervino en su tema. Uh -huh. eh, ¿Cuáles sectores están cerrados? Cerrados, cerrados. La discoteca, cerrado, cerrado, está la. La, la industria artística. La, la industria artística. La, la industria está artística los conciertos. Sí. Están cerrados. La fiesta y todo eso. Por eso están recurriendo a lo. Virtual. A lo eh, streaming, streaming. Y a lo virtual. El, el video streaming. En, correcto. Entonces, parece stripper, ¿eh? Entonces, eso es realmente, eso temprano, realmente oye. no es tan cerrada que está la economía, porque la economía aperturó hace tiempo. Yo pienso que no está cerrada nada prácticamente, porque solamente tú has mencionado dos sectores sí. y creo que no hay otro. Búscalo en tu mente, no hay otro. Porque, bueno, están aquellas empresas de Zona Franca, están laborando con una cantidad determinada. Pero están laborando. Están produciendo. Sí, pero... Esas se están laborando con una proporción, porque yo sé, de una sola zona, de una sola fábrica que puede tener 800 personas. Yo como pagador de impuestos estaría de, estaría de acuerdo con que el presidente diga, por ejemplo, yo le voy a pagar a la gente de la discoteca la totalidad del sueldo. Está bien, eso no han trabajado y no van a trabajar por mucho tiempo. Uh -huh. Y si trabajan, corren el riesgo de que la policía le desbarate el asunto y caigan un sí. preso. Pero eso mira, sí, pero hay sectores que no. Esa pero mi entonces, posición. a esa situación, yo te pongo, te planteo que es que está llegando los aires de una especie de confinamiento obligatorio, si es que sigue esto como va la pandemia. Hay un amigo nuestro que está muy, muy grave. Ajá. Ay, si entonces, cuando, eso, cuando esto se está planteando en estos momentos, lo hace en el ámbito de, una, de un encuentro con sector turismo, con sector turismo, uh -huh, uh -huh. Que Se me parece a lo que tú decías: que hay sectores que jalan más que otros y bueno. tienen la facilidad de jalar más que otros. Y de hecho, el pilar principal por el cual se deslindó el nuevo gobierno fue por restablecer el turismo. Sí. Y en ese mismo contexto, sí, por la y por ese mismo contexto, emite el, la consideración y a través de un Twitter de que estaría pensando la de hacer. Una extensión de las facilidades fase 1, 2, lo que sea, para darle un poquito de esperanza y tranquilidad a la gente, porque óigame esto: lo que se plantea a partir de enero no es nada fácil. Pero el sentido estamos hablando, de la pandemia. ¿eh? En el sentido de la pandemia. No, en el sentido económico. Okay. Entonces, ahí viene la que tú dijiste. Ahora agregarle lo que se está viviendo como una especie de segunda ola del COVID en República Dominicana y en muchas partes del mundo, esto trae como consigo mayor atención y cuidado para la inversión, porque el gasto se, se lleva todo. Pero bueno, el, es que todo debe venir como política de Estado. El presidente Luis Abinader, el gobierno actual, le dice a la gente, le dice a los pobres, mira yo te voy a prestar dinero para que te vayas a, a vacacionar. En, en un resort de aquí de la Contra República Dominicana. como que es, eso, es el disparate más grande que yo he escuchado eh, eh, o, o uno de los más grandes porque eh, eh, en, principio, en principio pero aquí ah, se ah, abrió, está haciendo está se está aplicando un préstamo para que la gente fuera sí, sí, a vacacionar cómo tú sí, sí. le dices Esto, a un pueblo que no está a, produciendo a, dinero toma a, prestado a, para, a para a ir de vacaciones a mitad eh, de precio eh, Caramba, si tú me dices a mí toma prestado para que se el turismo. Eh, para que compres algo de tu necesidad para que, para que compres comidas otras cosas, pero para ir a vacacionar, no, pero señores, eh, por Dios, las vacaciones nunca puede ser en función de préstamo eh, y por eso lo digo. Y que no, eso no es una prioridad. Eh, porque no es una prioridad, naturalmente, no porque lo planteara el presidente eh, Abinader lo, lo pudo haber planteado cualquier presidente, sino que en, dentro de para una vacaciones eh, no se vislumbra que tú tomes prestado se supone que para tu vacacionar es el fruto de un ahorro que tú claro. tienes destinado específicamente para eso como tú le dices a la gente que se endeude para ir a beber romo a un, a un resort para entonces beneficiar a, eso es a en ese otro, sector eso es en otro país porque en este la carga se arregla en el camino y la gente se mete en el lío. bueno por entonces es por eso que no salimos del subdesarrollo claro, porque la también, gente eh, era agarra era. y dice ah mira yo voy a comprar eh, bueno me quiero ir de fin de semana déjame buscar eh, 15 o 20 mil pesos prestados a, a un rédito altísimo y entonces después andan ahogándose en deuda como hay muchísima gente aquí, lamentablemente eh, que no, no tiene con qué pagar. Ahora, yo no, Mira, yo no veo de, tan descabellado el tema de, de la alternativa que buscaron para el turismo porque es que el gobierno con un año de pandemia desde marzo uh -huh. recaudaciones en el suelo uh -huh. fiscales que ahora es que se está recuperando que el presupuesto actual no va a concluir como se había proyectado porque son Proyecciones a futuro. Uh -huh. Y como no se cumplieron y se tuvieron que posponer, tiene una condición de, atad de atadura uh -huh. económica. Y en ese momento, ser que es uno de los dos pilares que tiene la República Dominicana para sostener su vida económica, el turismo, económica, puedes el turismo eso a y remesa. Tú puedes focalizar eso a trabajo y a empleo, ¿cómo? A través, por ejemplo, de la agricultura. Porque tú tienes que pensar como tú tienes que pensar bueno, diferente. Ahora sí. Bueno, ahora Si te pones a decirle a la gente, coge tu cuarto, ve, coja cuarto prestado y vete a beber romo a un, eh, eh, a un resort, caramba. Bueno, para ser justo con el presidente, también se hizo lo mismo en el sector agrícola. agrícola Recuérdense claro. que abrieron los préstamos taza, del lo préstamo. Banco Agrícola de la sí. República Dominicana, tasa cero. De hecho, hay gente por ahí y que tengo está... datos que en sí, el Granero del ahí, Sur, ahí que lo, que costa, lo que le costó por muchos años 7 mil pesos en semilla, ahora le está saliendo justamente a los 2 mil pesos que... Tú y en ese que... tema del turismo, perdón, Amado, sí, hay un sí, aspecto verdad. que se tomó en cuenta, que fue la parte de, de la empleomanía, los miles y miles de empleados que estaban eh, suspendidos, que estaban eh, sin estar laborando, que no estaban trabajando... Y aparte de incentivar uno de los principales sectores de nuestro país eh, que dinamiza el aspecto económico y vender desde afuera, que de alguna forma ya que se estaba entrando a la normalidad y con todo el protocolo del tema del COVID. De hecho, Luis Abinader lo dijo ayer, o sea, que no va a desmayar, en otras palabras, pero que mm. todos los esfuerzos irán dirigidos a, a, a este sector. Quiero eh, rápidamente, eh, muchachos, citar lo, lo, a, los principales los planes. El plan Pati. Que es el que va dirigido a trabajadores independientes, electricista, el plomero, artistas. El, el, los artistas Los que no están en una empresa, que no están en nómina, que no son profesionales eh, así Sino que trabajan en las calles, vamos a decir Y que se tomó en cuenta sus cuentas bancarias, si, teníamos, si tenían préstamos para, para esas ayudas Hay que ver si ciertamente en este sector eh, ya han parado de trabajar o, o están en sus casas Yo pienso que no hay gente que le ha llegado estas ayudas que yo conozco que porque tienen préstamo le llegó y no es justo. Sencillamente porque eh, tienen un, su cuenta en el banco, tienen préstamo, reciben eh, remesas y están en estos planes que, como decía Amado, y su preocupación de sus impuestos se van a esas personas que no necesitan esa ayuda. El quédate en casa, los cinco mil pesos, los 2 mil quinientos pesos eh, dos veces al mes. Hay señoras que lo necesitan en los barrios, en las comunidades, independientemente de pandemia lo necesitarían, ¿verdad?, pero se están quedando en casa, que es uno de los principales problemas no, que nosotros tenemos que en este país. Y en el caso del plan fase 1, que sí es vital, de esos negocios que están cerrados, que solamente engloban la, las discotecas prácticamente. Y el fase 2, que es en el que están la mayoría de empresas y, y, y sus empleados que ya están aperturados y que eh, están recibiendo el, eh, los 5 mil pesos. De, de salarios, de parte de, eh, una parte del salario, 5 eh, mil pesos es eh, lo que se recibe, en términos generales. Mencioné cuatro de esas ayudas. Ahora viene el bono de Navidad de los 1.500 sí. pesos, la suspensión por caja. Óyeme, cuando usted empieza a sacar esos, esos millones que se, mm. que, que, que se le están. No son tres cheles. Mira, es a, antes lo que de viene. terminar eh, con el tema, eh, quiero acotar algo, y es que en el tema agrícola, las facilidades que se están dando, se está hay una traba que no creo yo que sea prudente, si, si lo que se quiere es tener un objetivo claro y particular. Y es el hecho de que están exigiendo que la tierra en la que tú vayas a sembrar tenga certificado de título. Entonces, aquí hay un problema y lo sabe el gobierno. Todo el, que, todo el que está ligado, relacionado con esa área, sabe los problemas que hay con relación a la titulación de la tierra. Y mucha gente... ¿Certificado de título? Sí, señor, están exigiendo eso. ¿Qué tiene eso Entonces, que ver con la exactamente, producción? Exactamente, o sea... No, lo que pasa no, pues es que tiene que ver doctora. con el crédito. Sí. El crédito es con un sustento, es con un sustento, es una garantía para poder tener acceso a un crédito. Pero, sí, pero si no va a solicitar crédito. Tiene que, que, de, que tener una tierra trabajando, funcione, funcionando. La, la, la Ahora hay que distender un poco. No, no, no. Lo que pasa con esto es que en base a la producción pudiera ser, pero se presume que el que la produce... Debe de tener el título. ¿Para qué? Para asegurar que no se está invirtiendo. No, no, en una pero, no, no, pero espérate, vamos no, espérate, lo de no, no, de no, objetivo, no, espérate, vamos a ver lo del punto de vista no, no, de objetivo. No, no, espérate, espérate, espérate, vamos a ver lo del de no, punto de vista de objetivo. Es que no se no, puede no, hacer en base a producción sino porque, porque si no, de no vista, tiene la calidad de objetivo. Óyeme, óyeme, Eso desde el punto de vista de objetivo, ¿cuál es la, qué es lo que está haciendo el gobierno? El gobierno está dando dinero a sectores. Y uno de los sectores más importantes del país es el sector agrícola. ¿Por qué no dárselo también? Y no se lo están dando. Ponérsela difícil. ¿eh? Exactamente. Pero no, no. no es es que claro que se de la de están poniendo difícil. Parece que viven en eh, la eh, mayoría no, no. de Es que eso que es con. Eso no oye, oye, tíbulo tíbulo oye, oye lo que acaba de decir o un o campesino. ¿Qué fue lo que oye sí, lo? la mayoría de terrenos, por ejemplo, aquí que, que, no, que, que se utilizan para la agricultura no tienen. Terrenos. Es informal. Pero, Pero claro que sí. Como 50 años. Pero es verdad que sí. Pero yo estoy claro en eso. Pero precisamente para el sistema. Para el sistema crediticio. No, es el sistema crediticio esto en es un momento es de sistema no crediticio Oiga, este es un momento de enfrentar una situación cuánto, que no la hemos mira, creado nosotros ¿tú sabes cuánto ocupan, simplemente tú sabes cuántos ocupantes cuántos ocupantes de tierra hay que no han producido en años no importa lo que ande, queremos es franca, producción chau. nacional del